Con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, Gol, Gol, Gol. gol. El Rafa Gol, Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, aquí estamos para compartir con todos ustedes el Super Debate. Programa que emitimos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde, son tres horas de pura candela. Lunes a viernes, 12 del día 3 de la tarde, 910 en el AM en la ciudad de Medellín, a voz del Río Grande. 88.1 Canela Estéreo 88.1 y a través de Facebook Live, y a través del YouTube y de nuestra emisora virtual www.rafaedal.com Bueno, aquí estamos de todas maneras para compartir con todos ustedes estos momentos que realmente esperamos sean de, de alegría, de una eh, profundísima eh, meditación y realización de lo que ha sido la presentación de Colombia, del Nacional, del Medellín, lo que se viene para Nacional, lo que se viene para Independiente Medellín, estamos a puertas del torneo. Ayer culminó, por ejemplo, la Copa América, y de eso vamos a estar hablando en algunos momentos. Y recuerdo las palabras del salmista, allá en el Salmo 34, dice, muchas son las aflicciones del justo, muchos son los problemas, muchas son las dificultades, pero ¿saben qué? De todas ellas, Dios lo libra de todas ellas, Dios lo guarda. Cuando tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, así estemos eh, emboscados en una sonada de problemas, de dificultades, porque siempre los problemas van a existir, pero Dios también está al lado de los que claman a Él, para no dejarlos que en vergüenza. Bueno, se bajó el telón de la Copa América, Colombia ocupó un honroso tercer puesto. Colombia fue tercera, 10 millones de dólares le dieron a Colombia por haber sido tercera. Si hubiera sido cuarto, le hubiera tocado menos plata. Pero ese partido fue decisivo eh, para la Selección Colombia, para levantarnos el ánimo y también pues, para que Reinaldo Rueda vaya ajustando sus fichas, porque de aquí en adelante lo que sigue para la Selección Colombia son los partidos de la eliminatoria al Mundial. Nosotros estamos ahí colgados de la brocha hasta este momento en el grupo de repechaje. Pero hay que clasificar, hay que ganar todos los partidos. Pero poco a poco ha ido confeccionando la nómina Reinaldo Rueda. Vamos a ver cómo le fue a Reinaldo Rueda. Ayer, Colombia, eh, o mejor, eh, la final entre Argentina y Brasil, pues le dio a la selección argentina después de 28 años de un ayuno tan prolongado la posibilidad de festejar el título y de que Lionel Messi levantara la copa. Lionel levantó por fin la copa. Estaba frustrado. Pensaba mucha gente que él se iba a ir del fútbol sin disfrutar las mieles del triunfo. Pero qué bueno por los argentinos, qué bueno por Messi. Y ya vamos a hablar de lo que fue eh, el triunfo de Argentina con un gol de Di María en el primer tiempo donde el equipo brasilero no pudo realmente levantarse después de ese masazo porque fue un mazazo ese gol. Y todo el mundo habla del maracanazo, otro maracanazo que se vivió eh, después del año 50, donde Uruguay ganó un título allá en el Maracaná, ahora le tocó a la selección argentina. Bueno, entre los que nos llamen a esta hora, vamos a estar entregando los premios. Aquí tenemos los balones, los premios de DirecTV, para que usted nos llame a nuestras líneas telefónicas en estos momentos, y vamos a estar entregando el reloj Di Mario. Estamos a ver, DirecTV tiene premios, tenemos el hermoso reloj Di Mario, la precisión suiza, el reloj de la Selección Colombia 23 4604 Ahí vamos a estar entregando ese hermoso reloj y también estaremos sorteando este espectacular de más placa. Este más placa que estaremos entregando esta noche a la persona que llame, se lo entregamos a domicilio, a la persona que lo gane, este de más más placa es masilla y estuco plástico en acrílico que le va a ayudar a usted para, eh, para resolver los problemas de la pared porque esto a estuca y, y ya le queda listo para pintar solamente para pintar bueno solamente tienen que llamarlos y vamos eh, y también y también vamos a estar a través del Facebook Live vamos a través de YouTube para que estén pendientes y la pregunta de hoy para ganar los premios, señor Lavo. La pregunta de hoy, diga por lo menos dos estadios de esta Copa América donde hubo partidos. Diga por lo menos dos estadios. Y usted acaba de dar una pista muy interesante de la selección brasileña de fútbol donde en ese estadio es la segunda vez que cae muy tristemente otra final. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Y el otro estadio tiene que ver con el eh, apelativo de un excelente puntero que hubo en la época de los 70 con la selección brasileña de fútbol 60 y 70. Sí. Bueno, que era como cojito, ¿cierto? Chiquito. Tenía un pie más largo. 50 y 60. 50 ¿Sí? y 60, bueno. Bueno, ahí está la pista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 Bueno, ya estamos en la Copa América, la Copa América a nombre de DirecTV. Usted pudo disfrutar y puede seguir disfrutando de aquí en adelante. Ya disfrutaron la Copa América, pero también hoy se jugó la gran final de la Copa Europea. Y todo por DirecTV. Llame y pida todo en el numeral 332 DirecTV. Vamos a ir al, al análisis y al resumen de lo que fue la Copa América que nos dejó. Más adelante vamos a estar haciendo el balance y vamos a hacer el top 3 de nuestros jugadores. Y vamos a calificar al técnico Reinaldo Rueda. ¿Cómo le iría a Reinaldo Rueda? Vamos a estar mirando a ver cómo le fue a Reinaldo Rueda. Lo vamos a estar calificando y vamos a estar votando por la Selección Colombia el top 3. ¿Quiénes quedan en el top 3 y una mención especial? porque siempre nos queda un jugador para una mención. Pero antes, pues, yo quiero hablar de lo que pasó en la Copa América, pero de especial lo que nos sucedió y aconteció a nosotros. ¿Qué nos pasó a nosotros? Ayer en la final, el arquero de la selección argentina no debió haber jugado la final, porque ese señor cometió un acto grosero, irrespetuoso, irreverente, que va, desde luego, contra el articulado que estipula la federación eh, o la FIFA con respecto a comportamientos de los jugadores en la cancha. Yo les voy a colocar un ejemplo. Ahora, yo sé que en la cancha los jugadores se dicen de todo, se arrean la madre, se escupen, se dicen de todo. Pero hay actos, actos, que realmente son censurables, como los que nosotros observamos, por ejemplo, con el arquero Martínez. ¿Qué hizo el arquero Martínez? Un gesto obsceno sobre el jugador de Colombia, y fuera de eso, su léxico, eso es divulgar, que lo hizo desconcentrar a todos de Colombia. El 10 de noviembre del año 2017, Colombia, bajo la dirección de Peckerman, estábamos jugando un partido. Contra Corea del Sur. Y ese, en el segundo tiempo hubo una falta de James y se armó ahí un zafarrancho. Y en el zafarrancho acaba de ingresar Edwin Cardona y Edwin Cardona ingresó a la cancha y e hizo este gesto. Mire el gesto que hizo ahí. Aquí se puso un gesto que fue considerado como despectivo el gesto de Edwin Cardona y por eso fue sancionado. El mismo gesto este fue el que hizo, simplemente hizo así. Pero mire lo que hizo el señor Martínez. Hizo un... ¿Cómo se llama eso? Un gesto obsceno, discriminatorio. Y eso lo prohíbe, eso lo prohíbe la FIFA. Entonces, cuando Colombia iba a cobrar, apareció nuevamente... Yo quiero ver el video de lo que hizo Cardona el 10 de noviembre del 2017. Miren ahí. No hizo más, ¿ya lo vieron? No hizo más, sino que se colocó los, los dedos en los ojos en un acto que fue discriminatorio para la FIFA. Y miramos lo que hizo, el, el y aquí veamos también la actuación, el gesto obsceno del arquero Martínez. Entonces, ¿a qué hoy? Que este señor ayer no debió haber jugado el partido él tenía que ser suspendido cinco fechas, y ya les voy a mostrar el articulado cinco fechas, ¿por qué? por sicalíptico por pornográfico por eso por soez, por grosero, por vulgar por mal hablado por gami ese tipo no debió haber jugado el partido de ayer no debió haber jugado el partido simplemente porque el articulado 58 de la FIFA reza y dice claramente, si lo tenemos ahí, el articulado de la, de, de la FIFA dice, dice acerca de la sanción. Dice el artículo 58 del Código de Disciplina, se establece la sanción que mediante actos o palabras humille discrimine, ultraje a una persona o a un grupo de personas en razón de su raza, color de piel, idioma, credo o origen, de forma que atente contra la dignidad humana será suspendido por un mínimo de cinco partidos. Lo que quiere decir que el señor ayer no podía jugar la final. Ahora, al árbitro se le pasó de haberlo expulsado en el momento que cometió el acto, pero... A Cardona no lo expulsaron en el momento, fue después del partido que vino la sanción, pero esa sanción de las cinco fechas vino acompañada de 20 mil francos suizos, que equivalen a 60 millones de pesos. Y cinco fechas de sanción por haber hecho así, haberse colocado los deditos en los ojos, y no sé qué les diría, chino chimbenguenchones, no sé qué les diría, pero lo sancionaron. Y este les arrió la madre, fue vulgar, fue eso, es e hizo un gesto, como lo acabo de decir, psicalíptico, obsceno, pornográfico, rojo. Además de la cantidad de vulgaridades, de improperios sobre los jugadores de Ese tipo tenían que haberlo sancionado económicamente y no podía jugar. Lo que yo quiero decir es que acaba de terminar un torneo donde la Comebol Cabezada por su presidente Alejandro Domínguez, es una vergüenza. Porque esta copa la íbamos a jugar el año pasado. ¿eh? Y resulta que no la pudimos jugar porque en marzo apareció el COVID. Pero ese partido, esa copa la íbamos a jugar entre Argentina y Colombia. Y resulta que ya en mayo del año pasado, este señor estaba diciendo, ¡ay, qué pesar! Ojalá Messi, a, a, a Messi hay que darle. El título, él se merece la Copa América porque pobrecito, tan sufrido, tantos años y no ha podido llevarse la Copa para Argentina, hay que dársela. Y ayer se la dieron. Argentina llegó, claro que llegó, pero después de que este señor comete todos esos vejámenes contra nuestro país, que tenía que ser sancionado, el señor Alejandro, Domínguez, presidente de la Conmebol, le entrega al final del partido es que el premio al mejor arquero. Lo, lo premiaron, lo condecoraron. Es una vergüenza. Y el señor Infantino, presidente de la FIFA, allá poltronado en el estadio Maracaná, ahí les doy la pista en el Maracaná compartiendo semejante vileza. ¡Qué deshonra! Esta Copa América fue salpicada por los arbitrajes que nos perjudicaron a nosotros. Porque Colombia la salpicaron en el partido frente a Brasil, en el partido frente a Uruguay, con muy malos arbitrajes y contra la selección argentina. Y ayer, claro, el arbitraje también muy tendencioso a favor de la selección argentina. ¿Quién maneja los árbitros? La Conmeón. ¿Quién es el presidente de la Conmebol? Alejandro Domínguez. ¿Quién es Alejandro Domínguez? El que dijo en el 2020, hay que entregarle el trofeo. A Messi, hay que darle a Argentina el título porque se lo merece, pobrecito, tantos años insistiendo y no han podido. Qué doble moral se maneja. Por eso no llegamos nosotros a la final, menos, menos, no, no llegamos a eso. Pero es una vergüenza. Yo no sé qué conclusiones pueden tener ustedes voy con, con el hombre que no tiene pelos en la lengua,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 Eh, tanto revir en Colombia es que Argentina no se eliminó en Frankalí o, o, o, o, o, si, o si sacan a este muchacho este portero de Argentina entre Armani que es tan bueno como él entonces Argentina no ganó por, porque no le sancionaron al portero no estoy por que eso no, no ganó jugar la final Arge qué? Argentina ganó porque puso todo para ganar porque demostró la categoría del futbolista argentino y no fue ningún regalo ni ningún premio para el señor Messi fue simplemente que los colegas de Messi, y Messi y Martínez, pusieron todo para ganar, hicieron todo para ganar y la ganaron. Y la ganaron a mí me parece que el partido definitivo, el de ayer, independiente de los gestos y que el tipo hay que mandarlo a la gorgona, todo lo que quiera, pero el partido de ayer fue un partido digno de un campeón. En la Argentina de ayer jugó a lo campeón. Porque es que las finales no se juegan, las finales se ganan. Y, y, y con base en ese postulado, sin agredir a nadie, sin, sin transgredir ninguna regla del fútbol, sin violar el reglamento, Argentina se ganó ayer, ayer, en el partido. ¿Cómo llegó allá? Yo no sé. Yo no sé, ah, que los gestos obscenos de Martínez. Es que igual si Martínez lo sanciona, hay que poner un arquero. Claro, no hay que poner un, no arquero. Haber hay que no un arquero que es tan bueno mejor que él. Porque el mejor, es mejor Armani. Porque el mejor. es el titular. Yo no sé si será mejor. Armani es mejor. Armani es el titular. No sé si será el mejor. Si es titular, eh, bueno, suponga por qué todo, será. Eh, bueno, bueno, en todo caso, sancionan a este man y, y meten a Armani. Es decir, el Argentina campeón no fue ningún sorteo. No fue ningún meter la mano Y sacar el, el, el baloto ganador Fue simplemente convicción De campeón Jugar como un verdadero Equipo de fútbol Jugar como un equipo Aguantar el chaparrón Porque si era para favorecer la copa Estaba diseñada para que fuera campeón Brasil Si fuera para favorecer la copa Estaba diseñada para que En su casa los brasileños festejaran Y Argentina les le sagó el festejo y yo creo que muy merecidamente, Argentina se llevó ese trofeo. Don Gustavo Osorio, sí. es que a mí me parece que Argentina jugó muy bien y jugó su final y la ganó. El problema es que ese tipejo, ese arquero no podía actuar. Armani es diez veces mejor, pero él no tenía por qué estar ahí. A él lo tenía que haber sancionado por su comportamiento antideportivo. Señor Gustavo Osorio. Gracias, Ráfalo, y gracias a Dios por todo. Y mire, es que lo que quiere demostrar Rafa es, es una cosa de cumplir el reglamento. Es cumplir el reglamento. Por eso esta copa pasará a la historia, concatenando el tema, con los peores arbitrajes. Esta copa pasa a la historia con los peores arbitrajes que se han visto en una Copa América. Yo creo que no hay otra que tenga peores arbitrajes. Pito mal el señor Pitana, que dice que el mejor árbitro del mundo, que pitó la final en Rusia. Sacaron a Wilma Roldán, que es el mejor árbitro colombiano, que dirige partidos de Copa Libertadores por doquier. Y en el partido, Rafa, en que usted manifiesta que tenían que expulsar al arquero Emiliano Martínez... Pito dirigió un venezolano. ¿Qué puede esperar usted de un árbitro venezolano? No tienen fútbol, van a tener árbitros. Entonces, muy complicado. Por eso sigo insistiendo, la peor Copa, Libertad, la peor Copa América en cuanto al arbitraje es esta. Ahora, rescatable para Colombia, apareció un goleador. No hizo goles Zapata. lo esperábamos a Zapata. No hizo goles Borré, lo esperábamos a Borré. No, no hizo goles eh, Luis eh, Muriel. Y, pero apareció un super goleador e hizo los mejores goles, los más hermosos y de grado de dificultad, los demás los de, más difíciles en grado de dificultad los hizo el señor Luis Díaz. Eso es reconfortante para Colombia, para Colombia. Pero quiero hacer una pregunta: ¿saben ustedes por qué nosotros no ganamos una Copa América? ¿Saben por qué no la ganamos? ¿Saben por qué no la ganamos? Porque no vamos con la intención de ganarla. El día que vayamos con la mentalidad de ganarla, la ganamos. Y le, pruebo con, y le pruebo con hechos. Señor Reinaldo Rueda va el primer partido, hace siete cambios frente a Ecuador. Siete cambios. Estaba regalando el partido. Y también lo prueba que en el segundo tiempo Ecuador nos metió contra un arco. Ecuador está para meternos dentro de un arco. Nosotros que podemos jugar de tu a tu... Es más, nosotros jugamos mejor contra Argentina... Fuimos más rivales de Argentina Que Brasil ayer Fuimos más rivales De el mismo Argentina Que Brasil ayer Brasil ayer no parecía Brasil El Argentina le ganó 1-0 Pero le ganó bien Y no Y no Y Brasil apenas tuvo como dos oportunidades de gol Así que Esta, esta Copa América Creo que Colombia pudo haber llegado más lejos. Yo no me conformo con un tercer puesto porque Colombia pudo o tiene con qué llegar a una final. Pero sí se mentalizan. Y no con el cuento que hay que llevarle 10 asistentes más al señor Reinaldo Rueda. No, señores. Consigan un coaching. Consigan, oiga, un, un hombre que sepa de neurociencia. Un coaching verdaderamente... Y les aseguro que con la mentalidad, porque nosotros tenemos muy poca, ¿no? muy poca mentalidad, con más mentalidad nos ganamos una Copa América. Y le quiero pedir a la prensa, a la prensa que ahora seguramente está sacando, sacando pecho por el tercer puesto, que ellos dijeron en los medios nacionales, textualmente, Colombia debe ir a buscar el equipo de cara a la eliminatoria. Entonces, la prensa no puede actuar así la prensa tiene que exigir exigir porque tenemos buenos jugadores por eso no ganamos la copa américa señores bueno sigo conociendo el concepto de lo que fue esta copa américa que terminó ayer con el triunfo de argentina bien merecido claro que lo mereció porque hicieron para lo, lo hicieron eh, don Velosa, buenas noches Hola Don Rafael, compañeros oyentes cibernautas, bueno, Son sensaciones, a mí me parece que eh, Reinaldo pues, toma una selección que dejó Queiroz Que hace dos años jugaba bien la Copa América La toma, el equipo tuvo más actitud Yo le veo más actitud a esta selección que la de hace dos años este, Ahora, en cuanto al fútbol, la final ayer que usted está diciendo Rafa A mí me parece que más fútbol Brasil que Argentina Argentina más actitud pero por fútbol debió ser Brasil, por ejemplo. Es como la Eurocopa. Por fútbol, si uno a ver todas las elecciones, debió ser España. Pero España no llegó a la final. Por fútbol, va a haber cantidad de pases, va Más actitud esta más cantidad esta de remates. que la de la sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. quiero sí, recordar, señor no, no, sí, estoy, que en la Copa estoy, América estoy en, pasada, en la Copa estoy en mi presentación, estoy en mi presentación, papá. No no, no. Estoy sacamos en mi presentación. Sacamos en mi sacamos el cero. Y le ganamos a Argentina 2-0 con Carlos Queiroz. hablando. la selección de Carlos Queiroz. Estoy hablando pero está despertado mayor aplauso ah, de mucha Díaz, gente, por, Luis Díaz. Ah, bueno, por entonces, Luis Díaz y hoy por ejemplo en la Eurocopa, porque Luis Díaz salvó a Reinaldo eh, Rueda final, verdad, el, el campeón, terminar, pero sí déjeme señora. terminar hermano, Dale, <coughs> Rafa, una Copa América que la vamos a recordar y es cierto lo que dice Tao, el tema de los peores arbitrajes de Copas Américas la que nos tocó realmente ver hasta ayer el cambio de la Copa América de, los, de dos cambios de sede antes de la misma, el cambio, la Copa América de los PCR, ¿no? el cambio de, de las conferencias de prensa virtual, la Copa de, de los golazos de un jugador impresionante como el Guajiro Díaz, el, la Copa del abrazo de Messi y Neymar por primera vez. O sea, una copa realmente inolvidable por muchas cosas, como las que he mencionado y otras que se me quedan en el camino. Pero ya vamos a hablar, don Rafa, del jugador indudablemente que marcó una diferencia. <risa> Eh, que es Luis Díaz, indudablemente que aquí hicimos una votación para a ver cuál era el mejor jugador y vamos a hablar sobre ese particular, porque ha crecido realmente el valor de este jugador a nivel internacional. Tras Fermar lo tenía en 18 millones de dólares y ahora le hicieron firmar una rescisión de 80 millones de euros, Rafa. El equipo que quiere en este momento eh, comprárselo al Porto está 80 millones de euros. O sea que.. Y el, junior, el, y el junior tiene el 20% todavía. Recordemos que el Junior lo vendió al Porto en 7 millones de dólares. Ahora. Si lo venden en 80 millones de euros, se ganaría 16 millones de euros el Junior. Mejor dicho, una barbaridad. Ya estaremos hablando sobre ese particular, Rafa. Bueno, eh, don Juan Diego Arroyave, a usted qué impresión le dejó la final de la Copa América. Ya se la ganó Argentina, es, el, el 15 veces la ha ganado la selección Argentina, empató a su, otro, a su otra patria. El Uruguay que la ha ganado también 15 veces. <risa> Bienvenido, señora Arroyave. Muy buenas noches, Rafa Gómez. saludos para usted, para todos los televidentes, toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales de Rafa Gómez al aire. No, Una Copa América que, como se dice, el que gana, dicen el que gana es el mejor. Bueno, pues el que hizo mejor las cosas fue Argentina y se llevó los mayores rubros, aunque Brasil cabalgaba y cabalgó hasta buscar el favoritismo dentro del torneo. Pero mire lo que es el fútbol. Aquí no es de merecimiento, no es de, que, de, de favoritismos, sino de demostrarlo en la cancha. Y eso hizo el equipo argentino, el equipo gaucho, para ganarse este torneo. Planificó muy bien el compromiso y ahí consiguió su objetivo, llevarse la Copa América. Tantos años, tantos años. Veamos las imágenes del, del obelisco en, en Buenos Aires. Impresionante cómo celebraban... Eh, los argentinos allí, eh, ese título que hacía muchos años y muchas generaciones no habían podido vivir un campeonato en esta selección. Y para Leonel Messi, pues que se va, ¿sí? no, no, no se va invicto, se, al, por fortuna consigue un título en su selección y esto ya lo puede colgar en su palmarés deportivo. Para Colombia, sí, lo del técnico Reinaldo Rueda, creo que llegó, llegó muy lejos, llegó muy lejos porque la Copa América se, se ha convertido para Colombia en un laboratorio para hacer ensayos con miras ...a lo que va a ser la eliminatoria mundialista... ...eso no es ajeno para nadie... ...y aquí sin Jaime Rodríguez... ...toda la controversia que generó... ...que no estaba, que sí estaba... Que, ...que el técnico injusto... ...que es que el técnico no lo quiere, etcétera... ...todo lo que se dijo... ...mire que mm, a la postel el técnico se sale con la suya... ...porque un tercer lugar... ...conseguido en esta Copa América... ...cuando se viene a hacer... ...es buscar un equipo ideal... ...creo que el objetivo... Eh, ...es mucho más allá... ...de lo que se pensaba... ...para Colombia muy buen puesto... ...muy buena posición... Eh, ...el equipo colombiano también deja... ...una figura para... ...naciente para el fútbol del mundo... ...donde muestra este Luis Díaz... ...como la gran sensación del fútbol... ...en esta Copa América... ...y fue muy bien evaluado... ...así que para Colombia excelente... ...para Argentina que celebren... ...que después de tantos años... ...y pudieron conseguir... ...bueno ahí está ese merecido título... ...y para Uruguay seguir trabajando para poder ser más protagonista del fútbol para sudamericano. Para Uruguay no, para mi selección hace, Uruguaya... mucho rato, hace mucho rato para Uruguay. que Uruguay no consigue un, un protagonismo marcado en los torneos sudamericanos. Ah, bueno. bueno, muchas gracias Juan Diego. Seguimos analizando pues o, la, o sacando las conclusiones ya de lo que fue la Copa América que deja Argentina como campeón. Don Augusto, Velosa, el cirujano del comentario. Ya, don Rafa, ya, ya, ya saludé Rafa. A ver, don Rafa, otra vez... No, vamos con trabajo, no, no, pero no, yo no, sé no, que no, le no, gustó no, la intervención. No, pero yo sé que le gustó la intervención. Rafa, Rafa, Rafa no pero no cedo, velosamente. buenas noches. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros internautas. Somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. ¿Cómo le parece? ¿Uno comiendo chunchurri en el Parque Berrío toda la vida y hablando mi selección uruguaya de fútbol? Bueno, cada quien. Lo primero, Brasil. Señoras dije mi y selección señores, de uruguaya? ¿Qué Brasil no, no está para no organizar mi selección eventos en la de local de uruguaya, porque la historia dice que los pierde. Oiga, Brasil, el mejor equipo, la mejor selección del mundo, cada que organiza un evento de local se pifia. 1950, 2014 y ahora en este tema de la Copa América, por nombres por trayectoria, por selección, no me queda la menor duda que en el momento es Brasil. La Copa América hace dos años la ganó Brasil, ¿o sí, no? En Brasil. Claro, en Brasil. Ah, bueno, en Brasil. Años. Pero, pero sí si le, ha si le han hecho varias de, veces el maracanazo. Donde de local le han hecho el maracanazo, usted lo acaba de advertir. Pero mire, hay algo que me llama poderosamente la atención, es que en el fútbol no siempre, en el fútbol no siempre, el que es el mejor gana. Y aquí tiene que ver mucho esto, la mente, el talante, como advirtió Don Luciano en su exposición sobre la selección argentina. Quedó muy satisfecho con el ganador, ¿sabe? Y por eh, quien recibió merecidamente su premio, hablo de Lionel Messi, considerado el mejor jugador del mundo en los últimos años porque no había conseguido nada con Argentina. Merecido porque un jugador de estos es para aplaudir el que llena de alegría las vitrinas del fútbol. Y mire, de la selección colombiana de fútbol, ese es el pero que tenemos nosotros. Honroso tercer puesto, está bien, pero pudimos haber llegado más lejos, como usted lo advirtieron, ante Argentina hasta el gol de Colombia estamos marcando la diferencia, ante Brasil hasta la situación del árbitro Pitana estábamos eh, el partido tranquilito para el equipo nacional, eso sí me parece que el técnico, bueno habitualmente los técnicos lo hacen. Se casan con jugadores como Mina. Oiga, Mina fue el futbolista que actuó en todos los partidos con Colombia y me parece que no está para ser titular de esta selección. Así, señor Rueda, que usted, me parece, le fue bien con este equipo colombiano, pero hay asignaturas por cumplir, solidificar esos dos defensores centrales y ojo con los delanteros, porque es cierto, marcó diferencia. Luis Díaz, para mí, respetando a los demás, el mejor jugador de esta Copa América. Oiga, es, Rafa, un segundito. Eso quiere decir que Mina y el señor Davinson Sánchez no dan, más. no dan más, estuvieron en el Mundial en la Copa América pasada no permitieron gol así que van decreciendo, entonces va a haber que cambiarlos va a haber que cambiarlos porque ya esos jugadores no dan más Bueno.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 bueno, estamos con DirecTV, nos vivimos la Copa América, nos vivimos la Copa Europea de principio a fin con DirecTV y seguimos con los planes porque tenemos las mismas promociones, ya viene el Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano, llame al numeral 332 de DirecTV para que viva toda, todos los partidos del fútbol en el mundo. Y seguimos con rrr, Relojes Di Mario, La Precisión, Suiza, con relojes de Mario, La Precisión Suiza hablamos de quién fue el top de Colombia para usted cuál fue el top 3 de Colombia y cuánto cómo califica usted a Reinaldo eh, Rueda señor y una Gusa? mención especial dice como en dice el orientes. refrán que el segundo es el primero de los perdedores dice el refrán ¿no? el, el refrán dice el segundo es el primero quedamos de terceros y bueno, eso no amerita fiestas tampoco, pues, porque es que como uno va a la competencia, veces a ganarla y se queda de tercero, de segundo, ya la perdió. Entonces, así de simplecito es. De, con respecto a ese top 3, pues primero Luis Díaz, porque si existe Luis Díaz, también existe David Ospina, ¿no? Que gracias a él se alcanzó a avanzar un poquito más en esta ronda de, de, de, de, de, Copa, de Copa América. Según eh, primero Luis Díaz, segundo David Ospina, tercero Juan Guillermo Cuadrado y mención especial para Barrios. Y ojo, por mucho que lo quiera ignorar Rueda, tenés que pensar en, en James Rodríguez. Tenés que pensar en James Rodríguez. Ah, que es que apareció Cuadrado y es la nueva sensación y James vale huevo y que para qué lo convoco. Tenés que pensar en él. Lo que yo dudo es que James vaya a aceptar volver a la Selección Colombia. Eso lo, y se acepta, me parece muy, muy, pero muy, muy raro en un hombre también con mucho carácter, como lo es Jame Rodríguez. ¿Pero qué hace falta? ¿A qué técnico en el mundo, por malo que sea, los buenos jugadores le sobran? ¿A qué técnico? ¿A cuál técnico en el mundo? Pero el nuestro decidió que, que él tenía que sacar a Jame Rodríguez porque no admite estrellas distintas a él. Don Gustavo Osorio, para usted, ¿cómo vale su top 3? Difícilmente va a llamar a James Rodríguez, difícilmente lo va a llamar. Si mire, es. él tenía que si haberle dado, lo dado lo más rodaje. Lo... Él tenía que haberle dado más rodaje al señor Hamilton Campas que ese jugador, ese jugador con tiempo y con continuidad, va a ser mejor que James, estoy seguro. Mi top 3, Luis Díaz, lejos, el mejor jugador de Colombia, porque ese hombre nunca dio un balón por perdido, los goles que hizo, ese que le hizo a Argentina, mire, normalmente ese, esa, esa pelota termina afuera y él afuera. Porque el jugador argentino lo llevaba acodiado, pero los árbitros no existen. Sin embargo, alcanzó a puntear ese balón y a dejar a, a ese arquero argentino, que ya no quiero ni recordar, fuera de foco. Luis Díaz, entonces, David Ospina como segundo, porque por David Ospina fue que llegamos a semifinal, a semifinal, y Barrios como tercero, y cuarto puse a cuadrado. Ah, y al señor Reinaldo Rueda le di siete puntos. Siete puntos para Reinaldo Rueda. Don Augusto, le da a bueno, bueno. la calificación de Rueda que no la dio. La calificación de Rueda, sí, siete puntos. Está, bueno. es, no ganó nada, no ganó nada. Mostró que el equipo más o menos le cumplió, pero no ganó nada. Siete puntos. Don Augusto. Bueno, para mí la gran figura Luis Díaz, por supuesto, en el top 10. Segundo, Wilmar Barrios, espectacular, catalogado el mejor volante recuperado junto a Casemiro de Brasil. Tercero, Necular, a excepción de los dos últimos partidos, lo de Neco en el, el comienzo de la Copa América fue sensacional, en cuatro o cinco partidos. Ospina fue influyente en uno en los tiros penaltis. Ah, sí, que si no. Pues está los otros, pero los otros aportaron por regularidad en todos los partidos, pero los otros aportaron en todos los partidos, no en uno, viejo. Ahora, Reinaldo, Reinaldo, yo no puedo aceptar que no haya llamado a James sí. Rodríguez, hermano. Qué pena, esa soberbia tuya... Está bien, estaba lesionado Pero para los dos partidos. Rubén, Pero viejo, Jame Rodríguez. No, yo <risa> puse 7.5. No, yo, no, no, no, no, una locura, no, no, no. hermano. No, hey, le puso no, 10. Señor, puntos, no, no, señor, no. Está no, a yo le Rafa, 7, Fue Robert ah, que Rafa. puso 10. Yo puse 7.5. No, no, no, no. no. usted, no, no. No, no, no. Pero la calificación la puso diferente. La no llamada de Jame Rodríguez. La no llamada de Sebastián Villa. A pesar de sus problemas sentimentales, viejo. Villa debe estar en Selección Colombia, hermano. Imagínese Villa por la derecha, Luis Díaz por la izquierda, por Dios, y, y Reinaldo nomás centros delanteros como punteros, hermano, tenemos los punteros, no inventemos, Reinaldo, el resto está bien, pero 7.5, viejo. Eso hijo. es, bueno. eso es una orden. Instituto... De táctica futbolera Rafa Gol. Ya le dio la orden. No más, no más centro delantero delante. ¿Y eso de que falta el técnico uruguayo? Entonces, eh, definitivamente, ya, <risa> ya pero está. Reinaldo. No, no, no, no. Amarilla para. Amarilla Osorio. para. Amarilla para. Osorio. Sí, señor. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Dale, pues, para mí. Sí. Para mí. Mira, aquí eh... me dicen por el interno que amarilla. ¿Para quién? para usted? No, sí, sí, usted. Para... Amarilla para Gustavo Sol. Y, y para. Parador, y para. El aquí en la boca es un poco serio, no tampoco. Bueno, eh, para mí el top 3 es bar, Luis hay Díaz. Hay acá también en Teleantico que hay bar. El bar. No, espera un momentico. Espera un momentico. Moment, es que. Es es que No, es que... Serio, no, estoy en serio. Me están hablando aquí. Es que yo tengo una apuntadora aquí. Me están hablando por el apuntadora. ¿Qué dice el bar? Primero programa. espera. un momentico que me dicen. ¿Qué me dicen A por acá por el interno? A ver, ¿qué dice el barrio? Primer programa... Ah, de la bueno, la bueno, televisión? H, ah que borre la tarjeta amarilla. Primer <risa> programa de televisión con barra. Ratificado. Ah. Doble amarilla roja. No, pensé que bueno, el barrio no, ratificado ayudaba, no ¿Qué crees? que Me han dicho que no, que le borraba la amarilla. no antes hay ah. es que ratificarla. La bueno. próxima roja. A ver, señor Juan Diego. Bueno, Luis Díaz, para mí fue el mejor jugador de la selección Colombia. Wilmar Barrios... Juan Guillermo Cuadrado mención para Daniel Muñoz y le pongo eh, ocho puntos al técnico Reinaldo Rueda, me dirán por qué no pongo a David Ospina, ya me reclamaron por aquí Claro, Porque es que yo le encuentro responsabilidad a David, a, David a David Ospina en afuera. el gol de Brasil oh, sí. en el gol frente a Brasil donde es? intervino el árbitro Pitana le encuentro responsabilidad y eso atentó contra el resultado del equipo colombiano por eso le quito el punto y se lo doy más bien a Daniel Muñoz como mención de y le da nueve puntos aquí bueno, eh, señor eh, Lavó bueno, don Rafa, Gol, hay que acordarse de lo que apuntamos las calificaciones que sí, las tenemos sí, aquí, sí. ¿eh, Ave María? Ah, repítalas todas. ¿Por qué? Ferida, ¿por ¿por qué Porque Arroyado por ahora le puso nueve puntos a las siete de la noche y ya le pone ocho, pero bueno, muy Arrechando bien. Rueda. Rueda. Y está grabado. Ah. Bueno, lo primero, yo, señoras y señores, le doy eh, a Luis Díaz, no solamente el mejor jugador de Colombia, sino el mejor jugador de esta Copa América. Así el equipo no haya llegado a la final, es el mejor jugador de la Copa América para quien habla, eh, cogoleador y anotó el gol más bonito de, este, de esta Copa América. Segundo, me quedo con David Ospina, porque, señores, en un segundo jugador puede marcar la diferencia de todo un campeonato, y lo hizo eh, David Ospina. Tercero, Wilmar Barrio. Sigo insistiendo que este jugador puede jugar en cualquier Wilmar equipo regular. del mundo. En cualquier equipo del mundo. Y el cuarto, Neco Cuadrado, que Así. me parece, con la ausencia de un partido, bajó un poco el rendimiento. Y, dos partidos y estaba bajó. muy cansado futbolísticamente, actuado todo el año. Como mención de honor, a Reinaldo Rueda le pongo ocho puntos. Está uniendo un equipo, una selección que en el papel o por lo menos lo que se veía estaba desunido este equipo después de haber perdido por goleada ante Ecuador. Pero sí hay muchos reparos porque me parece que Chará, eh, Sebastián Pérez no eran para estar en esta selección colombiana de fútbol. Había otros jugadores que pudieron darle una mano importante, pero en la generalidad se logró un buen equipo y al final el tercer puesto es importante. Pero me queda la duda, don Rafa Gol, que se pudo haber llegado muy lejos y usted dio en el clavo en el inicio. Los árbitros sí que nos dañaron y sobre todo un campeonato con bar. ¿Para qué la tecnología en el mundo, hombre? Para hacer esto. ¿Cuánto le da rueda? Yo le doy a rueda ocho puntos. Ocho puntos, bueno. Eh, Voy a dar mi top. Para sí. mí el número uno, Luis Díaz, indiscutible. Para mí el número dos, Wilmar Barrios, por su regularidad. Para mí el tercero fue cuadrado y tengo una mención especial por la actuación a David Ospina, el tercer, el, el, sería el cuarto. Y a Reinaldo Rueda le doy 10 puntos. Le doy 10 puntos porque a mí me parece Rueda un tipo eh, atrevido, un berraco, como decimos aquí en Antioquia, haberse enfrentado a Brasil y Brasil con 12, porque el árbitro jugó para ellos. Se enfrentó a Uruguay y Uruguay con 12. Se enfrentó a Argentina, Argentina con 12. Y, ¿Y por qué me parece berraco? Porque nosotros con 10 y a veces con 9. Muy teso. Nosotros con nueve hombres. Sin lateral izquierdo. Sí, sí, no, porque cada vez que jugó zapata, zapata. Ah. Y el otro Muriel, definitivamente, juega muy bien en sus equipos. Pero qué poco, qué poco le aportan a la selección. Sí. Definitivamente. Cada vez que jugamos con Zapata, jugamos con 10 hombres. Y cuando jugaban los dos, jugábamos con 9. Por eso le doy 10 puntos. ¿Qué tipo tan teso ese? ¿Jugar con 9? Y, y le iba ganando el partido a Brasil hasta que Pitana le metió la mano. Sacamos a Uruguay de los cobros de penal. Ellos completos con el árbitro, nosotros con 9. Y lo mismo con la Argentina. Entonces, por eso le doy 10 puntos a Rey. Hacemos la pausa y ya regresamos. Permiso. vuelve el superdebate por Teleantioquia. Antioquia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 Quieras llegar. Colchones Dormir, el Plácido Descanso, teléfono dos Cero Cinco Noventa y uno veintisiete. Smart Air Idea Software, un producto de comercializadora Jorge Londoño, 448-3662. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia.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 bueno, entonces el top quedó así. Número uno, a ver, el número uno, Luis Díaz. Luis Díaz. El número dos, Wilmar Barrios. El número tres, David Espina. Y, y una mención de honor, mención especial como en los Olímpicos, la hacemos aquí para Juan Guillermo Cuadrado. Ese fue el top. ¿Cómo quedó el promedio de Reinaldo Rueda de acuerdo a la votación? La calificación, el promedio, señoras y señores, quedó 8 con 1. Para los integrantes de Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. 8-1 Don Rafa Gol. Bueno, eso fue para nosotros. Contando el 10 suyo. ¿Ah? suyo. El 10 es suyo. Eso no se discute, pero. Bueno. Bueno. 8 con 1 es porque es un súper técnico. A la altura de. Lo que pasa es que se subió mucho. A la mucho? de Tite. A, a la, la altura de Tite. 8 con 1 es demasiado. A la altura de Tite. Es que se señor. sube porque yo le puse 10. ¿Por sí. qué? Porque es un berraco. Sabe. Jugando con 9. Jugando con 9 hasta ahora nosotros jugando con nueve con diez hombres y los demás completos y ay, María que ponele 10 puntos de tipo háblame del Atlético Nacional Luciano González porque ya el campeonato arranca de hoy en 15 días pues lo primero que tiene que estar pensando Nacional antes de contratar es pagar la deuda con Cortuluá cubrir las embarradas que hacen sus abogados porque es una embarradota de corte monumental y sus directivos, El es lo primero 10. que 10. tiene que hacer Atlético Nacional, pensar cómo va a pagar esos, esas millonadas en dólares, uno dicen que son 200, otro dice que son 150, otros hablan de, de, de, de 500 millones de dólares, yo no sé, Entonces, yo, no millones sé. De dólares yo no sé, yo, yo no sé, yo no me meto en eso, porque y hay unos periodistas que festejan eso como parece como si Nacho Martán, el hombre de Cortulua les va a dar parte de, de, de esa deuda, ¿no? Porque festejan esos... que ¡Tiene que pagar! Parecen los chepitos cobrando. Los chepitos ahora se disfrazaron de periodistas, tienen micrófonos y cámaras para cobrar. Ellos están cobrando por, por, por el Cortulua. Martán no han dicho nada, pero ellos dicen por Martán que tiene que pagar y en efectivo. Debe ser porque les va a llegar la plata que le dará Martán ante semejante fortuna que le tiene que pagar nacional. Y en segundo lugar, ya no puede contratar, porque ya le notificaron oficialmente, oficialmente ya la notificaron que no puede contratar. Entonces el problema ahora es cómo se arregla ese lío de pagar esa deuda y por ahora con Pavón, con Aguilar, dos grandes refuerzos, a ver si los dejan jugar, pues, porque parece que la Nacional no le permiten nada en el fútbol colombiano. Ya Pavón firmó... Ya Aguilar firmó y está, está en el equipo, pero parece que ahora no lo dejan jugar porque no se ha pagado la millonada que tantos periodistas en este país están cobrando. Volví a leer el comunicado de Atlético Junior y también las declaraciones al periódico El Heraldo de Fuachar. Y tanto en el comunicado de Junior como en las declaraciones de Fuachar al periódico El Heraldo, dice igual que no se llegó a un acuerdo económicamente con el señor Alex Mejía y por eso se descarta la ida a Atlético Junior. Lo que se diga, además, no respondo yo por eso, porque allí está... Fue a echar y el comunicado de Junior. Bueno, Rafa, <coughs> empezó la Liga Femenina y Nacional a última hora, ya terminando el partido, logró ganarle al Real Santander por dos goles a uno. Pero es que usted esta dijo tarde. que no había pasado los exámenes médicos, esta yo pensé tarde, que usted iba a saltar, tarde. iba a decir no, algo, porque no, no. es que yo, yo me no, permito yo, a lo oficial. Eh, yo no quiero seguir especulando ah, sobre ese tema. Pues, ah, pues, ah, no, ah, no quiere seguir especulando. No, lo dice ah, un periodista de Barranquilla, ya es veraz, o no, ah, pero un yo le creo más a un periodista que a un... De eminencia sí, claro. del periodismo, bueno, te aseguro, ojo. Es ah, primero que todo usted no estaba en el programa, Osorio, o sea, que cállese porque usted no estaba ese día en el programa. Ay, entonces, ¿Qué es el ¿qué, no qué, qué, eso, calladito? Usted. Eh, papito. Bueno, segundo, Rafa, eh, dos partidos amistosos y Nacional ganó 2 a 0 sobre Envigado con goles de Yeyeduque y Andrade y 5-1 al Valledupar con cuatro goles de Yeyeduque y uno del Rifle Andrade... Y luego en el partido ya con el equipo B, dos goles de Tomás Ángel y un autogol. Ojalá meta bonito en la final. Así es pues que, que ya la pero la, la noticia mala es la lesión de Harlan Barrera, ¿no? Eh, aductor largo y muslo izquierdo para Harlan Barrera y problema de Juan David Cabal, es esguince lig ligamento colateral medial eh, en estos dos jugadores, o sea, las noticias regular del conto Verdolaga en este tema médico, mi estimado Rafa Gol. Han llegado también unos jugadores de Valledupar a reforzar a Nacional, que eran de la cantera del equipo y eh, ya uno de ellos es muy tenido en cuenta por el técnico Alejandro Restrepo, sí, ese muchacho Nelson Palacios, que ha dejado muy buena impresión dentro de los compromisos que ha jugado Amistosos y está contando con el aval del técnico. Ese Aparte parte no de, de los refuerzos que ha contratado Nacional y que todavía sigue ahí buscando posibilidades, creo que esos partidos Amistosos pues, van ajustando el equipo para que eh, ya se vaya pensando en lo que va a ser el inicio de compromiso, porque este semestre, el inicio de torneo mejor, porque este semestre lo que ha dejado como balance del semestre anterior, este semestre la recuperación del de nombre del equipo y buscar el protagonismo que tanto se busca y que siempre se exige por parte de la organización para esta institución verdolaga. Hay que ser sinceros y directos, refuerzos de Atlético Nacional que han llegado por nombre, porque una cosa es el nombre y otra cosa en la cancha que lo desarrollen, pero tienen buen antecedente con Atlético Nacional todos dos campeones, Felipe Aguilar y Dorlan Pavón. Me parece que son eh, refuerzos, marcan la diferencia y por lo menos llegan para ser titulares de este equipo Atlético Nacional. Lo de Guzmán me parece una muy buena alternativa, teniendo en cuenta que Nacional presenta unos volantes importantes como el rifle, como Harlan Barrera. Y sigo pensando lo de Nicolás Hernández, hombre, nacional en los últimos campeonatos ha tenido problemas de defensores centrales. Bueno, ha llegado Aguilar y le dan el pase en la mano a este muchacho. De todas maneras, yo abono, sigo insistiendo lo que ha hecho el presidente del equipo Atlético Nacional sobre esta situación. Y mire, sobre Alexander Mejía, y atención a la información, mañana más tardar el día martes se decidirá definitivamente si el jugador firma su contrato con Atlético Nacional, pero esto como una recomendación, no soy quien para aconsejar. Mejía habla del amor hacia Atlético Nacional, pero también me dicen que está pidiendo demasiado y sobre todo con la situación actual que presenta el equipo de Verdolaga, Cortuló y demás, entonces eh, hay que tener coherencia entre lo que uno quiere y lo que se le puede dar en el equipo verde del departamento de Antioquia. Y señores, abonémosle al presidente que viene haciendo las cosas bien, viene trayendo jugadores y personas como Maturana, sigo insistiendo, de la casa, y eso se quiere recuperar en Atlético Nacional. Bueno, esperamos esta semana que ojalá el Nacional se solucione de tantos problemas, no tantos problemas, eso de Martán, que es muy complicado el dinero y las contrataciones que ah, tiene pendiente Atlético Nacional. Bueno, por Medellín ganó en femenino cuatro, le metió a la América. Ganó cuatro goles por dos y ha sido clave la traída de... de Mon, eh, ¿Cómo se llama esta niña? Montoya, la niña Montoya que juega con el número seis... Daniela Montoya que juega con el número 6 que fue traída a Atlético Junior, ella es paisa pero estaba como cerebro fugado en Junior, es clave en este equipo, se le ganó 4-2 al América en el propio estadio Pascual Guerrero y estando en el América Catalina Usme que es la mejor jugadora de Sudamérica, así que muy buen triunfo comenzando para Independiente Medellín y ahora hablando precisamente de marcadores o de partidos, y Medellín ya el equipo masculino, vea cómo queda de bien ahí, oiga cómo queda de bien el 11 titular, Vladimir Hernández y Adriana Regui, jugadores que llegaron eh, como refuerzo para esta temporada, eso está muy bien. Y Medellín, el equipo de varones le ganó a Leones 1-0, pase de Vladimir Hernández y gol de Víctor Moreno. De cabeza, esperemos que los delanteros también hagan goles porque ahora Medellín ya lleva nueve semanas de pretemporada y los delanteros no marcan mucho. Esperemos que los hagan en el campeonato, que los goles los tengan reservados para el campeonato. Bueno, eh, yo pido la palabra, Giga, señor. Eh, a, propósito, a propósito de las especulaciones y las eminencias de corresponsales que algunos manejan en este programa. Una eminencia de corresponsal dijo que Arregui estaba lesionado y que por eso no le iban a hacer contrato en Independiente. Regui llegó, se bajó del avión y está jugando. Entonces, en las eminencias, porque ya el señor ese de Barranquilla, que vino con el cuento de la lesión de Mejía, es una eminencia, según Juan Diego Arroyave. Es una eminencia uh, del periodismo, es una catedral, no, ya, ya es el Vaticano del periodismo mundial. Todos saben que Luciano exagera <risa> así, demasiado. Así, así Todos saben como que el Luciano. señor es... No se y así como demasiado. el señor Entonces... ese, que cubre pajarilla independiente... Hablan, sí, ame, pajarilla, porque bueno, sí, se que me es, acaba el tiempo. No, es que voy a terminar, ah, ese, ya. Saca la amarilla, arroyado. Sí, sí, no, no, no. Pues, no, no, no, es, señor, que, es que, estás decir ¿Estás que, hablando, que estás hablando... está hablando tonterías. Ah, no estás hablando... Habla coherencia. O sea, Listo, porque bueno, tengo Lava. la pregunta... Tengo la pregunta de Antioquia. Todos Unidos por Antioquia. Dos nombres de los estadios donde se jugó la final, donde se jugó la final de la Copa América. La respuesta la tiene... Carlos Mario Ospina, el hombre de Relojes Di Mario. Carlos Mario, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches, Rafa Gol. Eh, soy Carlos Mario Ospina, director comercial de Relojes Di Mario. Eh, la, la respuesta a la pregunta es el Manega Garrincha y el Maracaná. Eh, ¡Qué mal la voz! ¿Cómo estás? Hola, hombre. Oiga, ¿usted me va a quitar el puesto o qué? No, para nada, hombre. ¿Cómo así? Si usted lo hace mejor que yo. No, pero usted como director comercial es el mejor du mundo, como dicen en Brasil. Esta es la respuesta a la pregunta a todos unidos por Antioquia. El Maracaná en su momento fue el estadio más grande del mundo. ¿Usted así acuerda? Es. ¿Usted está muy chiquito cuando eso? No, me dijeron. ¿Sí? Sí, señor. Oiga, eh, que no es ahí aquí en Di Mario. estoy viendo unos relojes muy bonitos, con una calidad impresionante. Sí, bastante. Es que eh, nuestra marca está hace 35 años en el mercado y contamos con 7 puntos de venta a nivel nacional, de los cuales hay 2 acá en Medellín, en San Diego y en Unicentro. Todos nuestros relojes son suizos, tienen eh, cristal zafiro, todos son en acero y, pues, y además de otras cualidades. Oiga, recomiéndeme uno. Míreme esta pinta, vea. Recomiéndeme uno a ver según estas características, a ver. A mí me gustaría uno así para usted, que es como más, eh, ¿cómo le digo? Más juvenil. Más juvenil, muchas gracias por lo de juvenil. A ver, para don Luciano, ¿cuál le recomendás? El cuchacho, no, el cuchacho. No, no, venga para acá, venga para acá, a ver, a ver, a cuál. Uno como estos. Ese está muy bonito. Sí, bastante. A ver, a don Gustavo Osorio. Don Gustavo Osorio le recomendaría, a ver... Uno como estos. A ver, miremos por aquí. Este, este está elegante. Oiga, ¿qué, ¿qué tal este verde para Veloso? ¿Este verde para Veloso está bonito? ¿sí? Ah, sí, es que es de Nacional. Ah, o sea, ya. Aquí esos relojes de Atlético Nacional son exclusivos, ¿cierto? Sí, señor. Son exclusivos. Eh, fue la edición que tuvimos de los 70 años de Nacional y que por ahora tenemos también el, el licenciamiento y nos ha ido muy bien con... Con esta colección. Señor, que Dios lo bendiga. bien y amor y amistad. No olvide el regalo para mí. Dele cambio allá, Rafa Gol. Muchas gracias, Rafa Gol. Muchas gracias por todo. Y estamos conversando. Y saludes y buena noche. Relojes para todos de Di Mario. Yo invito. Gracias, Un número, Gustavo, del 1 al 200, por favor. Del 1 al 200. El 10 de Messi. El 10 para, para Horacio Marín en el barrio Belén de la ciudad de Medellín, ocho personas en cinco hombres, tres mujeres y la respuesta dice que ahí está el estadio Maracaná y está también el man, el, el Garincha man, usted Luciano 71, el lapso de, le, del tiempo que le han pegado dos maracanazos a la selección de Brasil, okay. 71 71, sí señor eh, bueno. bueno, a un tocayo don Elkin Don Elkin Vélez vive en la Loma de los Bernal. Es como vecino suyo, no <risa> una persona. ve El programa es solo él, pero lo está viendo. Diga, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, yo miro por aquí por Facebook Live. A ver, a ver, aquí en Porcho, por acá. A ver, alguien que tenga pregunta aquí por el Facebook Live. Por el Facebook, por el Facebook Live. Vamos a entregarle. Esteban Londoño dice que el Estadio Maracaná y el, el Arena, ¿qué? También. ¿Pantanal? Arena Pantanal. Arena Pantanal, Pantana, sí. Bueno, sí, eso, sí. eso escribe acá sí, sí. En, también en Sí, entonces lo valemos bien. Sí. Deme un número de la voz, por favor. El 9, la calificación que a las 7 de la noche le dio a Rollave a Reinaldo Rueda. <risa> ¿Y a las 9 qué? María, <risa> y a 9 y media María Elena Agudelo. Uy, ese debe ser familiar de la voz. María Elena Agudelo vive en eh, el municipio de Sabaneta. Allá están viendo el personal, cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Y la respuesta se también la dice, que, mal. dice el, estadio el estadio Garricha y el estadio Maracá. Bueno, muy bien. Bueno, y bueno, ahora sí. Eh, eh, tengo fotos de ganadores. Sí, claro, a ver, ganadores, aquí fotos. Vea, este Oye. ganó la canica de pintura la semana pasada y se la hicimos llegar de más. Eh, eh, placa también los relojes de DirecTV. bueno y tengo vitrinazo vamos a despedir con la vitrina tenemos vitrina en el día en el día de hoy a ver a ver empiece luciano usted con su vitrina para toda la familia areiza el patriarca álvaro la matrona doña marta las hijas andrea y alexa y los nietos tiago y Scarlett. fuerza y para adelante que de esta también se sale bueno para Juan David Villada, hincha de Independiente Medellín. Para Alexander Piñango, es eh, de Aragua, Venezuela, y es hincha también de Independiente Medellín. Para Erika Cardón en Amalfi. Para Gabriel Mesa, también hincha del Medellín. Para Argiro, Donas, Edison Bustamante, Saúl Restrepo, John Freddy Orozco, William Willington, Giraldo y Leo Ramírez. Para el profesor Rogelio Rojas Rodríguez, al San Sebastián Magdalena con su escuela de fútbol. Para Alex Pitti, ingeniero de proyectos, y para el profesor José Montero, en distracción Guajira, también con su escuela Puro Talento. En general, para la gente del municipio de Envigado, este fin de semana celebraron los 23 años de existencia del Inder Envigado. Ahí está el doctor Alejandro Uribe, el alcalde Braulio Espinosa en Envigado. Qué bonita celebración, deporte y recreación para el municipio. Bueno, y tengo también vitrina para... Yo tengo aquí vitrina para Evelio Pérez, hombre, el hombre... De Itagüí, para Evelio Pérez, que es el presidente de Cambio Radical aquí en Antioquia, y también es el presidente de la Junta Directiva de eh, la Central Mayorista. Un abrazo. Y también para la familia Gutiérrez. Tenemos la familia Gutiérrez, que saluda a Estela, que está cumpliendo años. Estela, la familia Gutiérrez. Que queremos saludarlos a todos y cada uno de ellos. Eh, para a la hermosa B también. Un beso, un abrazo. Y se nos acabó el tiempo. Les deseamos un resto de noche muy feliz. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me ha vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto.